Bienvenidos gente, bienvenidos a un nuevo curso, soy Iki como siempre y vamos a estar creando un curso rápido básicamente en Godot 3 de cómo hacer un juego tan simple pero tan deseado por muchos como Flappy Bird, ¿no? Para poder entender algunos conceptos. En estos conceptos te voy a mostrar cómo queda, porque es, es importante, y no que sepas lo que vas a tener, ves mira, fíjate que vamos a poder hacer que el player huele con clics o con touch si querés, es lo mismo, pues se detecta de la misma forma y te va incrementando puntos acá arriba. Fíjate al golpearse termina el juego, lógicamente, y cae así. A ver, vos si querés después le podés poner puntos, lo que vos quieras, podés cambiarle el dibujo, no querés que sea Flappy Bear, querés que sea Monkey Bear, le pones el, el dibujo que vos quieras. Yo lo que te voy a mostrar es cómo ya te paso los recursos todos extraídos para implementar el juego, los gráficos quiero decir. Le vamos a implementar sonido también al aleteo y a los golpes, cuando golpea y a la moneda cuando pasa por acá. La física es lógico, la generación procedural del nivel, fíjate que se va generando aleatoriamente, el nivel para siempre, infinitamente. Y bueno, eso es lo que se va a ver en el curso, es bastante breve. Sin embargo, te sirven estos conceptos para mejorar tu programación y ya entrarte en el diseño, el mundo del diseño y el desarrollo de los videojuegos. Así que bueno, nos proseguimos viendo entonces en la primera clase. Bueno, bienvenidos nuevamente, vamos a estar entonces con la primera clase del Flappy Bird, cómo recrear rápidamente un Flappy Birds. Y bueno, más que nada lo primero que vamos a necesitar son los recursos, vos los podés ripear, extraer manualmente si querés, pero yo te los voy a dejar así ya no tenés problema. Ya en la primera clase lo vas a tener ahí para descargar abajo en la descripción, fíjate. Le das clic, lo descargas y vas a tener un archivo como este. Necesitamos Godot también que es totalmente gratis, desde la página oficial lo podés descargar, cualquier versión de las nuevas te va a funcionar. De la 3, de 2.1, por ejemplo, podés usar la 3.2.2 eh, etc. Bueno, fíjate, lo voy a abrir entonces. Y vamos a proceder a crear un nuevo proyecto. Ok, vamos a crear un nuevo proyecto. En este caso voy a examinar, porque lo quiero crear una carpeta específica. Que va a ser en el disco C, ¿sí? Vamos a buscar en mi carpeta. Vos lo podés posicionar donde vos quieras. Acuérdate, ¿no? Yo en este caso le voy a dar un directorio bastante específico. Para no perderlo, siempre me gusta tener buenas carpetas. Entonces acá voy a crear una carpeta, fíjate, y le voy a poner... Flappy Birds. Ok. Flappy Birds, en este caso en Godot. Lo vamos a hacer. Nice. Selecciono la carpeta actual. Tiene que estar vacía la carpeta, si no, no te lo detecta. Y acá trabajamos con qué eh, renderizador visual queremos trabajar. Yo te recomiendo para mayor compatibilidad. puedes trabajar con este. Porque algunas computadoras no, no lo soportan. Algunas placas gráficas viejas. O algunos mobile viejos todavía no están listos con GRESS. Ahora, si tenés todo lo último y bueno, querés. Que lo jueguen usuarios con lo que tienen lo último. Aunque ya de hecho ya viene bastante compatibilidad con lo último. puedo usar Glass 3. Yo te diría como te digo que Glass 2 es lo más compatible que existe. Así que tiremos por Glass 2. Eh, eso queda. El, la programación va a ser lo mismo. Nada más es como te digo la parte gráfica como va a trabajar. Entonces el proyecto es 2D. Cliquemos en 2D. Y este video más que nada la primera clase. Es como para que vos veas. Yo ya te mostré cómo iba a quedar en, en la introducción. Lo que vamos a tener entonces es como te digo recursos. ¿Y qué recursos vamos a tener que tener? Bueno. La programación la vamos a ver completamente nosotros. No te voy a copiar y pegar el código porque si no sería un curso de 10 segundos y no vas a aprender nada. Entonces vamos a hacerla nosotros, la programación, ok. Te voy a mostrar cómo se hace. Ahora, la cuestión es esto: los recursos gráficos ya vienen en el juego. Si vos querés puedes crear los tuyos o modificarlos si tienen los tuyos. Yo te voy a mostrar directamente, te voy a presentar, como te digo, y te dije, eran descargables. Acá los tenemos. Los vamos a llevar, fíjate, esta carpeta. La llevamos entonces a la carpeta que acabamos de crear. Pegamos. Y vamos a extraer. Extraer aquí. Y fíjate que se me descomprimió. Voy a eliminar la carpeta vieja si quiero porque ya no la necesito, el comprimido. Y fíjate, tengo fonts que son las letras que vamos a usar para el juego. O sea, la tipografía. Cuando dice, por ejemplo, vidas tanto o puntos tanto, tiene que tener letra. Es un tipo de letra. Bueno, acá tenemos los TrueType fonts que son las fuentes que vamos a utilizar. No es que God no tenga, pero los que vienen por defecto son muy básicos. Creo que viene Arial Black. Y un juego tiene que estar muy especificado en el tipo de letra. Okay, es algo importante el tipo de letra que uno usa para el arte, es, es parte del arte. Después efectos de sonido y música, o lo que vos quieras poner acá, todo en SFX, efectos de sonido más que nada. Ves, tenemos cuando muere, cuando golpea, eh, cuando hacemos puntos, cuando leteamos, etc. Ves, tenemos varios efectos de sonido que vamos a aprender a implementar efectos de sonido, ya que estamos. Y lo más principal son los gráficos del juego, que te voy a mostrar alguno que otro, suponete vamos a tratar de chequear. Vamos a esperar a, a Windows 10 que tarda 10 días para hacer esto. Por eso se llama Windows 10, 10 días en abrir, significa el 10. Y, fíjate, tenemos el cielo que es el fondo. ¿Ves? Si querés puedo pegar un scroll para que lo veas un poco más grande. Este background vamos a usar, se va a repetir siempre, va a haber un scroll. Del background vamos a aprender a hacer eso. Tenemos el pajarito en una plantilla de 3, vamos a aprender a dividirlo y animarlo. Tenemos el suelo que vamos a implementar, tiene que ser infinito también el suelo y replicarse. Y acá algunos elementos de la guía o HAD, o sea la interfaz visual, como van a ser las monedas y demás. Vamos a utilizar pocos de esto. Esto te lo dejo listo por si vos querés aplicarlo lo demás como es el High Score al final y demás. Bueno, y las tuberías, lógicamente, que son el obstáculo que tenemos que esquivar. no Sin eso no, no tendría sentido el juego porque ganaría siempre. no Es apretar tap tap y ganaste. Básicamente tenemos entonces los recursos. Lo que sería la próxima clase es empezar a implementarlos. Pero ya tenemos dispuesta la escena, tenemos dispuesto todo. Simplemente vamos a guardar. Listo. Con eso proseguimos entonces en la próxima clase. Excelente. Lo primero que vamos a hacer en el Flappy Ver, bueno, vamos a poner que queremos un panorama 2D para trabajar y vamos a crear la escena principal main. O sea, acá es donde vamos a trabajar. Es el nodo principal que va a contener los niveles, todos los objetos, todo lo que haya en escena, ¿no? Vamos a tener, qué sé yo, las tuberías, el personaje, los fondos, todo va a estar adentro de una escena. Esta es la escena main en este caso. Y adentro va a estar también el nivel que, bueno, en este caso el juego consta de un solo nivel que es infinito, ¿no? Pero podemos tener diferentes niveles e ir cargándolos dinámicamente. Ahora, vamos a cargar un personaje. El personaje que, fíjate, voy a ir acá. Lo vamos a manejar con física. ¿Qué tipo de física? ¿Puedo hacerla personalizada o puedo hacer que el motor responda a una física utilizando ya sus propiedades de forma automática? Entonces yo voy a preferir esto en este caso, ya que al volar solamente le voy a aplicar un impulso hacia arriba. Recordemos que nosotros vamos a tener el pajarito de Flappy Bird de acá, suponete, y lo que yo voy a hacer es aplicarlo automáticamente un impulso hacia arriba cada vez que presiono una tecla, entonces va a tener estas propiedades primero. Este es el Flappy Bird y automáticamente todo el tiempo va a estar cayendo hacia abajo en el eje Y, o sea porque la gravedad lo empuja hacia abajo. ¿Cómo se hace este cálculo? Bueno, como te digo, al usar un Rigid Body automáticamente me va a estar aplicando la gravedad. Entonces yo cada vez que aprieto el botón es como si saltara a, a ejercer una velocidad en contra, ¿ok? Y en algún momento la gravedad le va a ganar a eso. Entonces va a seguir cayendo. O sea, se va a hacer esto cada vez que yo presione. Whip, whip, whip, whip, whip etc. Listo. Entonces, vamos a empezar acá. Suponete, vamos a poner player a esto si quiero. Me va a pedir obviamente que necesita una figura de colisión. Pues necesita tener una forma. Le voy a poner que sea rectangular. La forma de, con la que va a chocar contra otros objetos. ¿Por qué le pongo que sea eh, cuadrado o rectangular? Bueno, porque es lo que menos consume, eso hace que vaya más rápido el procesamiento. La puedo hacer circular si quiero, que es como el Flappy exactamente. Pero en este caso va a ser tan pequeña la diferencia que no va a valer la pena. Acá lo que voy a hacer adicionalmente, le tengo que crear una imagen para que lo represente. O sea, el Flappy Bird es un pajarito. Entonces le voy a poner un Sprite. Listo, entonces lo que vamos a hacer acá es cargar la textura. Vamos a ir a Sprites y fíjate que tenemos el Bird. Fíjate que viene dividido en plantilla de 3. Entonces, ¿cómo hacemos? Esto voy acá en Animation y le voy a poner que cuántos tengo en horizontal. Podría tener división en vertical y horizontal. En este caso tengo en horizontal 3. Listo, se dividió en 3. Excelente. Ahora, voy a querer que este anime cada vez que yo hago que vuele el pajarito. Así que vamos a tener un Animation Player adicionalmente. Para poder ser animado cada vez que lo levante. Entonces vamos a tener, suponete, Idle que es en reposo. Que prácticamente va a ser cuando está así en el frame 0, ¿ves? En el frame 0 es idle. ¿Cuánto dura la animación? Dura 0.1 segundos porque no dura nada. Es esto, ¿ves? Todo el tiempo se está ejecutando esto. Esto va a ser como viene auto start. Empieza en esta animación. Cada vez que yo aprieto entonces el de saltar, ahí sí va a aletear, ¿ok? Entonces vamos a crear la animación de aletear. Aletear. Listo. Aletear, ¿qué sería? Sería que se ejecuta este. Este y en el último se ejecuta este, fíjate, entonces vamos a tener esto y la duración es aproximadamente de 0.3 listo, vamos a tener esto ves, ahí está excelente, ok ahora lo que voy a hacer directamente es ir a player y le voy a agregar un script porque nosotros, por ahora, a ver, suponete, vamos a tener Voy a guardar acá, a veces me pide guardar la escena main. Si quiero poder crear una carpeta que se llame Scenes para guardar las escenas, guardo la escena main. Fíjate que tengo acá el pájaro, está cayendo de costado primero, porque no tengo una cámara, tengo que tener una cámara. Entonces le vamos a ver una cámara y como siempre va a seguir la cámara a lo que es el player, podría tenerla en el player. Ahora, sin embargo, vamos a notar algo que es que nosotros queremos que haga un parallax la cámara, siempre va a estar siendo empujada hacia los costados, ok. Y va a tener ciertas limitaciones en el alto, porque no puedo ir tan alto como quiera con la cámara, siempre hay un límite en el techo ¿okay? de, del juego, eso lo vamos a estar viendo. Pero de todas formas, fíjate, cámara 2D, en este caso porque juego 2D, y le vamos a poner que quiero que la cámara actual sea esa cámara. Ahora adicionalmente otra cosa más, lo que voy a tener que hacer, fíjate la cámara, la tengo acá gigante la cámara, si yo pongo ahora, me va a pedir a ejecutar la primera vez que seleccione la escena primaria, fíjate que está cayendo pero no se nota porque siempre la cámara me lo está siguiendo entonces tengo que hacer un piso y demás para poder entender cómo va cayendo además de esto también le tengo que poner un zoom para que se vea más grande si no el pajarito está muy pequeño ¿ok? entonces acá voy a trabajar con un valor que a mí me gusta que a ver a dónde está acá, en el zoom le voy a poner 0.42 acordate que uno es 100% de cámara 0.42 entonces sería agrandarla, ahí está fíjate que en 0.42 lo tengo bastante grande ahí. Listo. Eso ya queda a gusto de uno, ¿no? Y entonces, ahora como te digo, necesito tener un script. Porque vamos a programarle que haga los saltitos, ¿ok? También adicionalmente. Vamos a quedar acá. Vamos a borrar los comentarios que vienen del juego. Pero antes de poder hacer los saltitos y demás. Queremos que haya un fondo para ver cómo cae y demás. Porque ya lo tenemos programado, la caída. Pero también queremos verla. Queremos poder visualizarla. Y para esto necesitamos un fondo para poder hacer la comparativa. Así que todo esto lo veremos en la próxima clase. Ahora lo que vamos a estar haciendo entonces es asignarle un fondo a lo que es el juego para poder hacer comparativas de en qué altura estoy y demás, aparte de que va a tener un fondo ya de por sí. Ahora lo que hay que saber es que el fondo se va a desplazar constantemente porque el personaje avanza, acuérdate que va avanzando hacia la derecha. Entonces es un fondo que se repite, y se repite y se repite y se repite infinitamente. Así que eso se llama Parallax. Si yo quiero hacer, en vez de estar creando un fondo que tenga cierto espacio, como yo voy a querer ir moviéndolo y que sea prácticamente que se siga continuando, voy a utilizar esa opción de parallax. Ok, entonces se va a hacer como una suerte de espejo donde va a espejarse completamente. Y vamos a tener, entre comillas, un reflejo del mismo continuamente. Y de esa forma, con uno solo o un par de imágenes, vamos a poder hacer un camino infinito de imágenes. Lo cual es un buen truco. Vamos a utilizar diversos truquillos igual. Así que bueno, para esto como te digo, necesitamos un parallax. ¿ok? Parallax Layer. En este caso el Parallax Layer tiene que funcionar en un Parallax Background, porque vamos a estar hablando que es el fondo, ok? Entonces fíjate que tenemos el nodo Parallax Background. Listo, fíjate que ahora no me arroja más el error, ves? Está correctamente. Y voy a utilizar dos Parallax dentro de esto, fíjate que uno va a ser entonces para el Background, o sea para el fondo, y voy a crear otro igual, porque voy a utilizar uno para el suelo también, ya vamos a estar viendo un poco más. Ya que el suelo obviamente tiene collider y lo que es el background no vamos a tener ningún collider. No va a poder no contra nada ni nada, simplemente es eh, decorativo. Ahora bien, tenemos esto, lo que vamos a proceder a hacer es... Le tenemos que insertar imágenes porque el fondo es una imagen decorativa, como te estoy diciendo. Sin física ni nada. Entonces vamos a poner sprite, ¿ves? Listo. Y vamos a cargar una textura de las que tenemos acá, ¿ok? Entonces fíjate que tenemos el background, que es lo adecuado. De momento, como no se va a desplazar ni nada con esto, ya al menos bastaría para empezar. Ok, fíjate como ahí podemos ver que va cayendo. De todas formas, vamos a duplicar y vamos a empezar a encajar otros background en lo que sería de costado. Ok, vamos a tratar de ir poniéndole para que se solapen aproximadamente. En realidad esto después va a haber que verlo bien a ojo, pero con mayor precisión. Vamos a tratar de crear, no sé, unos 6. Con 6 más o menos yo diría que vamos bien. Si querés de hecho podés duplicar acá esos 3 y tendría 6. Entonces fíjate, voy a agarrar, voy a duplicar estos 3. Me los llevo para acá y tenemos los 6 que te estaba diciendo. Siempre tratando de que muerda esa parte, a ver por si acaso. Para que no se corte ninguna nube, fíjate como quedó bastante cool. Si le pongo play entonces lo que vas a observar es que están ahí. Ahora necesito setearle límites a la cámara primero que nada porque por más que esto caiga yo quiero que no pueda seguir descendiendo, entonces necesito setearle un par de límites a lo que es la cámara sí o sí. Entonces lo que voy a hacer es ir a la cámara y le voy a poner aproximadamente en los límites, quiero que hacia arriba vaya hasta menos 126 aproximadamente, eso depende también de la resolución que uses, y hacia abajo quiero que vaya hasta el eje 0. Entonces fíjate que ahora no hay poder ni, ni más para arriba ni más para abajo. Fíjate que queda ahí. Esto lo puedes ver manualmente así. Mira, ves, mira, arrastro la cámara y no se mueve a ningún lado. Entonces, por más que la trate de arrastrar, sí a los ejes de costado porque no le cambié ni el left ni el right. Lo que acabamos de hacer entonces, para graficártelo de una forma, le afectamos los límites entonces del top, que sería esto, y del bottom, que sería esto. Le dimos unos valores. Entonces este va a quedar hasta el eje 0. Más de esto no va a poder estirarse. Y este, si no me equivoco, hasta el 126. Exacto, 126. Fíjate. Más de esto no se va a poder estirar. Entonces la cámara siempre va a quedar entonces acá. Fíjate. Y eso es lo que acabamos de proyectar en esta instancia. Bueno, ahora para hacer entonces. Que se haga un espejado. Como te dije, para que se refleje el fondo. Vamos a tocar acá. Primero le vamos a poner que ignore la cámara. ok No le va a importar eso. Y a lo que queremos espejar le vamos a tener que poner un Motion acá. O sea, cómo se va a espejar, a que, entre comillas, velocidad o en cuántas coordenadas, digamos, mejor dicho. Uno de los valores que yo estoy utilizando es 144. No significa que eso sea lo más adecuado, ¿no? Pero obviamente vamos a tener esta diferencia. Vamos a tener esta diferencia que es que se ve allá en el fondo. Vamos a tener que empezar a trabajar con esto también. Fíjate que hacer, hacer ese espejado se me autoescala. Entonces lo que voy a hacer, fíjate acá cada sprite vamos a agarrar todos y estuve probando diferentes valores así que acá me va con 2.355 o sea que lo hago más alto fíjate en esta instancia sí se va a ver así pero ahora cuando me haga el mirroring y demás fíjate que se ve completo ok ahí ya tenemos el primer paso ok otra cosa que vamos a hacer es ir al parallax background y decirle que va a trabajar en el layer menos uno, fíjate, si no se va muy al fondo nosotros no queremos trabajar con tantas capas, bueno, ahora hacerse este mirroring, fíjate que las dimensiones cambian, entonces por más que yo mueva estos, mira, vamos a hacerte una muestra fíjate que el espejado ahora va diferente, ves, el espejado me lo está haciendo más amplio todavía, Puedo hacer que el espejado sea mucho más todavía y ahorrarnos de estar poniendo uno atrás de otro, pero bueno, vamos a poner un para acá, fíjate, la altura tiene que ser en todos el mismo, así que suponete que en este voy a tener altura lo que sería position y 0. Así que todo voy a agarrar y voy a poner position y 0. Primero principal. Eso es lo que quiero primero. Y ahora quiero ir moviéndolos en lo que es el eje x. E ir comparando a ver hasta dónde puedo. Así que voy a agarrar esto. Fíjate que el 12 estaba bien. Ahí vamos a trabajar con el 3 ahora. Agarrando todos a partir del 3. Mira la cantidad gigante que tenemos ahí, vamos a poner en el transform este position 0 está perfecto vamos a ir entonces a lo que es el 4, vamos a agarrar el resto, si querés los puedes acomodar los nodos ahí para que los nombres sean ascendentes, position 0 nuevamente, siempre fijarse las verietas por las dudas pero en este caso no vamos a tener mucho inconveniente, fíjate Fíjate en este caso, claro, el 4 me lo pone como último, vamos a tener que hacer un revés acá. Vamos a separar todo esto, vamos a agarrar el 4, lo traemos acá. Más que nada por orden. Ponemos 0. Vamos al 5. Y le ponemos también 0. Y ahora el 6 Esto si querés le podrías haber puesto un Parallax, un Mirroring más grande Entonces no tenés que hacer tantos Pero fíjate que ahora ocupa todo el fondo Y se va a ir desplazando Y vamos a hacer entonces que cuando llegue al final vuelva a lupearse Y siempre se va a estar lupeando ¿ok? Entonces no vamos a tener ningún problema Así que bueno, vamos a proseguir entonces con la interacción con lo que es el pajarito este Y todo esto lo veremos en la próxima clase bueno, lo que voy a hacer ahora entonces es directamente permitir el movimiento del player. Logrando entonces que cuando yo presione una tecla el impulso vaya hacia arriba. Acordate que lo habíamos analizado anteriormente. Entonces el personaje va a estar cayendo con la gravedad que es lo que está pasando ahora. Y yo tengo que poder aplicarle con un botón una fuerza para arriba. Que va a ser por un momento entonces la gravedad va a ir decrementando esa fuerza. Hasta que vuelva a hacer que cae directamente. Ok, entonces por momentos voy a hacer así. Whip, ves. O aplico una fuerza por un momento para arriba y la gravedad me la tira para abajo listo tengo que hacer que esto se haga con una tecla y demás si querés también con el touch lo podés hacer eso eso no es problema entonces lo que voy a hacer es ir a ajustes del proyecto primero y vamos a tratar de ponerle tocar suponete, tocar que es básicamente lo que va a hacer que se levante y fíjate que tenemos tanto botón del mouse como tecla botón del mouse por lo general también a veces te lo emula como touch en ciertas ocasiones Tenés varias alternativas como te digo pero bueno yo en este caso voy a poner la tecla espacio por las dudas y también le vamos a agregar la tecla del mouse, ves el botón del mouse entonces tanto el teclado como el mouse ahora van a estar operando para hacer una acción, en este caso la que se llama esa de tocar ahora en el script que es el código vamos a poner en el process que es la función que se actualiza constantemente. ¿Y por qué actualiza constantemente? Porque yo necesito meterle en esta función la orden de que me haga los cálculos de movimiento. Si yo empujo para arriba y demás me tiene que estar detectando una velocidad. De todas formas, como dije, estamos usando un cuerpo rígido. Así que esto prácticamente se va a hacer de forma automática. Así que lo que va a ir más que nada en esta parte. Sería la cuestión de detectar la tecla constantemente en todo momento. Por eso se tiene que actualizar. En todo momento tengo que estar detectando si presioné en la tecla. Y si la presioné, le tengo que decir, ok, la presionaste, entonces enviarle un impulso hacia arriba al player. Para enviar un impulso hacia arriba, vamos a empezar con los primeros datos. Que son, ¿qué velocidad tiene el impulso hacia arriba? ¿Qué velocidad se puede desplazar hacia los costados, por ejemplo? Porque to todo el tiempo va a estar yendo hacia la derecha, ¿ves? Esos son dos datos que tenemos que ya tener. Entonces voy a poner acá, export float. Primero necesitamos la velocidad del impulso, export float, velocidad de desplazamiento. Entonces una la voy a hacer para ir a la derecha y otra para cada vez que aprieto vaya para arriba, ok? Acuérdate que tenemos que ponerle que es una variable, esto te lo pide Godot, ahí está, en forma de GDScript. Y ahora le podemos asignar los datos desde afuera, fíjate, le puse export para que se pueda configurar desde acá afuera. Fíjate que lo podemos configurar como nosotros queramos. En este caso yo voy a empezar con velocidad de impulso de 75, velocidad de desplazamiento 50. Siempre recordá que la velocidad en la que va para arriba tiene que superar la gravedad, si no, no va a poder ir para arriba porque la gravedad lo va, se lo va a comer instantáneamente, básicamente. Bueno, primariamente tenemos que hacer que se desplace hacia la derecha constantemente, entonces para eso vamos a usar una propiedad que se llama, fíjate, tenemos un montón, podemos aplicarle fuerzas y demás. Yo voy a usar la velocidad lineal entonces hacia el costado en que es en el eje x estamos hablando entonces le voy a decir que constantemente en el linear velocity en el eje x va a ser igual a la velocidad de desplazamiento entonces lo que vamos a tener automáticamente es que todo el tiempo va a estar para la derecha ves vos le regulas a la velocidad que vos querés como te digo esto ya está en lo que cada uno quiera realizar ¿okay? Vos pues por que más rápido el juego más lento de todas formas vamos a hacer que se vaya incrementando la velocidad según pasamos ciertas cosas, ¿no? Tal como en el juego real. Eh, para eso vamos a tener un condicionador, pero de a poco. Ahora lo que necesito hacer es, cada vez que yo toco el botón, hacer que se levante para arriba, si no pierdo de inmediato, ¿ok? Entonces le voy a poner if, si, sí, te estoy poniendo la condición, que quiero ver si se tocó la tecla. Input. Is action, just press. Fíjate si recién se tocó la tecla. Tocar, que le pusimos ese nombre, que era tanto para el clic del mouse como el espacio y quizá el touch en ciertas ocasiones y lo que vamos a hacer entonces es decirle que me levante eh, la velocidad lineal hacia arriba, para eso si yo le pongo directamente que vaya para arriba puedo llegar a tener el error de que se me vaya al espacio directamente tan fuerte que salga hacia arriba porque a veces hay una suerte de acumulación y tenemos varias formas de restablecerlo sin embargo yo voy a utilizar esto, voy a primero setearlo a cero de nuevo, la velocidad, en ambos ejes. Total, en, el, en la próxima llamada va a volver a cobrar los valores que tenga que cobrar. Entonces, primero lo establezco a cero por si ya tenía una acumulación. Y ahora lo que voy a hacer es linear velocity en el eje y, hacia arriba es negativo, así que le voy a hacer un decremento de lo que sería la velocidad de impulso. Fíjate que estoy trabajando con aceleración y desaceleración, por eso hago un incremento o un decremento. Si bien puedo hacer una asignación directamente. Pero en este caso, fíjate, lo que voy a tener es esto. Por ahora no aletea ni nada. Pero fíjate cómo tranquilamente. Acá como podés ver hay una línea. Esta línea es porque hay que solapar bien entonces los, los fondos. También. Ok, eso ya es cosa de pulirlo más. Pero como podés ver, entonces. El pájaro ya está saltando ahora lo que habría que hacer directamente es agregarle la animación y todo esto lo veremos en la próxima clase bueno en esta clase vamos a ver algo súper simple que es reproducir la animación de aleteo cada vez que aprieta la tecla, fíjate tenemos el presionamiento de tecla y la animación la teníamos a que se llama aletear entonces lo que vamos a hacer es obtener el animation player que es el que tiene la animación le ponemos play y vamos a llamar a aletear entonces observa que cada vez que yo haga esto, va a pegar un aleteo, ¿ves? Mira, vos le por poner más velocidad si querés, depende cómo vos quieras que sea la animación, ¿ok? Adicionalmente, quiero que haga un sonido cuando aletea. Vamos a aprovechar y ya poner los sonidos, ¿ok? Entonces lo que voy a hacer directamente acá es ponerle un nodo hijo. Vamos a poner acá un nodo que se llame efectos de sonido. Si quiero poder hacer un Resort Manager, se puede hacer eso súper eficiente. Pero como queremos hacer un juego lo más simple posible y que tiene 3 o 4 sonidos, tampoco tiene mucho. Vamos a aprovechar, entonces tenemos acá lo que sería un Audio Stream Player 2D. O si querés directamente, sin que no tenga espacio físico, Audio Stream Player solo. Y vamos a poner, este va a ser Audio Stream Player 1. Este va a ser el 2 y este va a ser el 3. Estos son los tres sonidos que voy a tener. Entonces acá voy a cargar el sonido 1. Fíjate que tenemos, ¿ves? Tenemos diferentes wing. Entonces, cuando va aletear, vamos a tener el 2. Si querés, cuando muere o cuando hace puntos, y este cuando hace un hit, cuando golpea contra algo, ok. Hit, listo. Vamos a estar usando esos prácticamente. Entonces esto lo vamos a poner en un grupo, que es el grupo SFX, para poder obtenerlo desde código. Y así decir cuál lo vamos a reproducir. Entonces ahora directamente, tengo varias opciones. Como te digo, puedo directamente obtenerlo por grupo, que es bastante eficiente. Y si no, como está básicamente en la misma escena, lo que puedo hacer es ponerle acá. Voy a poner GetParent. Y a GetParent le voy a poner GetNode. Vamos a obtener entonces a SFX. ¿Por qué no lo puedo obtener directamente y tuvo que obtener el padre? Bueno, porque fíjate que... Para obtener un nodo puedo obtener sus hijos y player no tiene como hijo SFX, SFX es totalmente independiente del player. Entonces obtuve main que sí tiene como hijo SFX y ahora sí puedo obtener SFX. Voy a obtener el nodo 1 y le voy a tirar que haga un play directamente. También otra opción más eficiente por si vos estás eliminando constantemente podés get tree get nodes in group buscar los nodos en el grupo sfx hay uno solo así que pongo el elemento 0 y de ese del sfx obtenemos el hijo que es sfx es eh, el 1 ahí está y le hacemos play de esta forma siempre es mejor porque entonces evitamos si otro nodo fue movido y ya se emparentó de forma diferente siempre hay que tratar de cuidar esos aspectos listo entonces ahí tenemos que va a ser el ruido de aleteo, vamos a tratar de testear, fíjate, lo cual es super cool. Bueno, con esto ya tenemos entonces el sistemita, pero seguimos en la próxima clase. Bienvenidos nuevamente, ahora lo que vamos a estar viendo son dos pequeñas cosas, las colisiones, pero prepararlas. Fíjate esto, si yo esto y lo elevo para arriba, puedo ir hacia el infinito y hacia abajo también. Yo en este caso entonces voy a querer un suelo para colisionar y voy a querer también entonces un techo para colisionar, okay? o sea que no me pueda pasar, el techo no me va a matar, el suelo sí porque perdí, entonces si quisiera lo podría poner directamente, de hecho vamos a crear acá el suelo, vamos a crear los sprites, podría crearlos acá los colisionadores, la cuestión es que acordate que ahora al haber hecho el parallax, la posición en la que están tiene una profundidad que es totalmente diferente a la que estamos seteando acá al player, entonces por ahí se va a ver que lo pusimos acá al suelo pero el player está cayendo y no, en realidad tiene que ir mucho más abajo. Para evitar este error entonces vamos a hacer los colisionadores en un cuerpo invisible que simule y que esté a la misma altura del player. Ahora lo vamos a ver eso. Primero que nada entonces vamos a trabajar con los sprites. Okay, de lo que va a ser el suelo, que es bastante simple. Así como hice con el background, vamos a hacer con el suelo. Entonces vamos a cargar directamente la textura que le corresponde. Ground Y fíjate, entonces tenemos el suelo. Acordate que esto va a tener una dimensión diferente. Así que yo más o menos lo que estaba viendo es que a mí me va con 3,7. Y abajo le voy a poner 4,4. Más o menos. ¿Por qué hago esto? Porque voy a querer tratar en vez de tener muchos de estos de fondo. Voy a ponerle 3. Con 3 spray de fondo estoy bien. Entonces hay que tener en cuenta entonces que voy a tener también un mirroring. Ok. Y el mirroring que le voy a poner a esto es de 130, fíjate, entonces se espeja un poco mejor ahora. Lo que voy a hacer, lógicamente, es ponerlo en otra posición inferior, porque si no se va a poner en cualquier lado. Entonces lo que vamos a hacer es tenerlo más abajo, ¿ok? Y adicionalmente a esto, entonces ahora sí voy a poder duplicar y vamos a empezar a unirlos. Acordate que tiene que estar más o menos en el mismo EGI, ahora vamos a tratar de igual setearle el mismo eje a todos. Pero observa entonces tenemos los suelos más que adecuados ahí. Entonces vamos a tratar de agarrar este EGI como ejemplo, lo copio y se lo pongo a todos el mismo. Para no tener ningún inconveniente ni diferencia de desnivel. Si querés puedes hacer un nivel con diferentes desniveles de suelo, why not? Pero no tiene nada que ver con el juego original. Fijate en fondo, tenemos el suelo. Ahora vamos a tratar de descender esto más abajo porque en realidad el suelo tiene que dejar cierto margen. Es cuestión de ir viendo hasta dónde más o menos uno quiere que se vea cool. Yo lo voy a dejar ahí. Así nada más quedarían entonces ahora poner los límites, ¿ok? Ok. Entonces, para poner los límites voy a trabajar en lo que sería el propio player, le voy a poner límite arriba y abajo. Entonces, como te dije, invisible va a ser. Y si yo lo muevo, se va a mover con el player, entonces nunca los va a chocar. Yo necesito que pueda colisionarlos estos límites. Entonces lo que voy a hacer directamente, y como van a ser el límite de la cámara, la cámara nunca se mueve. Ahí voy a tener los límites del techo y el suelo. Entonces voy a crear un nuevo nodo, que se va a llamar un nodo 2D. Ahí está y va a ser entonces límites si quieres le puedo poner y adentro entonces vamos a tener cuerpos físicos ok vamos a tener entonces vamos a agregar un cuerpo físico pero fíjate que yo me voy a mover el cuerpo físico porque va a seguir al player todo el tiempo ese techo y ese suelo va a ser unos suelitos chiquitos que van a seguir al player ahora lo vas a visualizar un poco mejor de hecho lo que yo te quiero decir es que por ejemplo acá tenemos la cámara acá tengo el player y el player no va a poder pasar de acá. Entonces acá voy a hacer un techo invisible. Y acá voy a hacer un piso invisible. ¿Y qué tal si el player llegó acá? Bueno, por eso siempre este techo va a seguir al player en el eje X. Y este también. Listo. Para que haga esto no se le pongo un cuerpo climático porque el movimiento va a ser personalizado. Si no se moviera nunca sería estático. Pero como te digo lo voy a mover. Entonces adicionalmente a esto también tiene que tener algo que lo represente eh, la figura física y en este caso va a ser ni más ni menos que un rectángulo simple y ordinario entonces la dimensión del rectángulo la puedes poner como a usted dé la gana voy a poner entonces este acá vamos a duplicar y vamos a poner este otro acá listo fíjate entonces prácticamente están los dos en lo mismo, este sería entonces techo y este sería suelo, ahora acuérdate que hablamos de una diferencia, de hecho no va a ser absolutamente nada, simplemente es para la colisión física, pero suelo sí suelo me va a matar, entonces lo que tengo que tratar de hacer es tenerlo en cuenta y ponerlo en el grupo, le voy a poner el grupo kill, porque mata, los tubos después también van a estar en el grupo kill, entonces por ahora no va a estar matando ni nada, pero fíjate que no lo voy a poder traspasar, mira, ves, Ahí es porque todavía no hice que se vaya corriendo conmigo. Fíjate que no se está arrastrando conmigo. Pero el techo también. Fíjate que el techo tampoco lo puedo pasar. Mira. ¿Ves? Ahí sí lo puedo pasar ahora recién porque ya traspasé eso. Si quiero lo puedo poner un poquito más arriba. De hecho eso ya es cosa de ir ajustando según la cámara como vos lo veas. Y mismo el suelo. Tengo que tratar de que me sigan. Y también tengo que hacer que al detectar la colisión con el suelo. Pierda. Y todo esto lo veremos en la próxima clase bienvenidos otra vez ahora lo que voy a estar haciendo entonces como dijimos es que el suelo y el techo sigan al player o sea si el player se mueve a la derecha esto también esto es muy simple cada vez que el player se mueva entonces lo que voy a tener que hacer es que directamente el techo imite ese comportamiento ok entonces lo que voy a hacer directamente es que el límite fíjate que es el nodo este se vaya desplazando bastante simple vamos a tratar de guardar límites entonces en un grupo para poder obtenerlo de forma dinámica y le voy a decir que pase lo que pase al final de cada movimiento, lo que quiero hacer es que límites, lo tengo que obtener. Get nodes in group. Límites. Le voy a decir que su global position en X va a ser igual a la posición en X de mi propio cuerpo, del pájaro en este caso. Y ahora entonces vas a ver como para siempre, voy a quedar arrastrándome, porque el cuerpo se va a estar moviendo conmigo. ¿Ves? Mira, no cae nunca. Lo mismo pasa hacia arriba, mira, ¿Ves? El cuerpo se está arrastrando. Vamos a tratar de poner el techo un poquito más para arriba, de hecho. De todas formas, ahí está. Listo. Con eso entonces tenemos esta parte. Ahora, lo que quiero hacer es que me detecte al ser un cuerpo rígido el suelo para morir. Pero hacer que una detección de este tipo suceda a través de un cuerpo rígido es un poco más complicado ya requiere de una función especial no es poner move and collide y te devuelve el cuerpo como hacíamos con cuerpos kinemáticos al ser un cuerpo rígido necesitamos detectar el contacto ok y para eso hay una función esta función se llama integrate forces fíjate ok ahora como se sabe, uno, un cuerpo, un objeto puede colisionar con múltiples otros. Entonces yo tengo que revisar uno por uno con todas las cosas que haya colisionado. Voy a tener una lista. Y eso se guarda state, digamos que me va a devolver la parte del estado de la colisión. Y yo tengo que ir recorriendo uno por uno. Get contact count en este paso. ¿Ves? Ahí está. Y ahora lo tengo que ir recorriendo con un for, entonces voy a hacer una iteración para ir recorriendo. Ahí está, vamos a ir recorriendo y vamos a guardar todo en i, en la variable i. Ahora, ya está, ahí estoy detectando todos los cuerpos, ahora lo que tengo que decir, es que si mi cuerpo i, que es el que estoy detectando en este momento, está en el grupo, y teníamos un grupo específico que era kill. El grupo kill entonces va a ser el que me va a matar, que puede ser tubos o el suelo. Ahora, y está bien, es el elemento estado, pero yo necesito obtener el collider, el objeto del elemento I, ¿ok? Porque si no estoy obteniendo el estado, yo necesito saber qué objeto está en el grupo, no qué está. Entonces le voy a poner state, fíjate, de state le voy a poner get contact collider object y voy a obtener el objeto I, ¿ves? Ahí está y listo, en ese caso lo que voy a hacer entonces es fijarme si está en el grupo kill, si está en el grupo kill directamente me tiene que matar, por ahora no tengo ninguna condición para matar ni nada así que de momento lo voy a dejar ahí, vamos a estar viendo entonces cómo manejar la muerte del personaje y demás y todo esto lo veremos en la próxima clase. Gente del alma lo que vamos a estar viendo ahora recordemos ya logramos detectar el suelo en teoría, ahora vamos a hacer que ¿me tiene que matar? ¿qué pasa cuando muere entonces? necesito una variable que me identifique al player vivo y muerto para poder entonces interactuar con este comportamiento entonces lo que voy a poner acá al propio player es una variable que diga vivo por defecto va a estar vivo, ok? es lo que me va a permitir jugar y demás entonces le voy a decir que se mueva ves todo esto del movimiento lo va a poder hacer siempre y cuando esté vivo voy a tomar todo el resto y lo identifico entonces, siempre que esté vivo va a moverse va todo lo que tenga que hacer si no, ni siquiera va a detectar los botones. Ahora, siempre va a estar vivo. Por ahora siempre va a suceder esto. Al tocar kill lo que le voy a poner es que vivo va a ser falso. Y otra cosa, si yo hago esto, por más que no me deje tocar los botones, se va a seguir desplazando a la derecha. Entonces lo que le voy a poner es que linear velocity va a ser 0. Fíjate que tiene que ser del eje X, lógicamente. ¿no? Algo muy importante antes de testear es fijarse que el regipori tenga esté reportando los contactos, yo en este caso más de dos objetos no voy a colisionar porque lo sumo, colisiono contra el tubo y el suelo al mismo tiempo, no voy a poder colisionar contra dos tubos y el suelo porque sería raro, ya se estaría doblando todo el mundo de Flappy Birds, en ese caso así que le voy a poner dos que es lo que me importa, fíjate que si querés una eh, continua detección, también podés tocar acá, vamos a ir viendo a ver qué, qué sucede y qué resultados tenemos fíjate que ahí me lo detecto bien, así que no necesito si vos necesitás algo un poco más óptimo. Podés empezar a utilizar. Consume más recursos obviamente. Pero detectar la colisión más a menudo. Fíjate a ver. Vamos a ver. Ahí queda. Vamos a ver si toco el techo. A ver qué pasa. Fíjate que el techo me deja tocarlo. Y el suelo es lo que hace que muera el personaje. Excelente. Entonces lo siguiente que tendría que hacer. Es agregarle un sonido a esto. Lógicamente vamos a poner entonces cuando muero que se reproduzca el sonido, que si no me equivoco, era el número 3, ser el sonido del golpe, ok, ahí está. Ahora, otra cosa importante, fíjate que ahí se lupeó bastante, porque me está tratando de detectar las colisiones, y me lo detecta un millón de veces, infinitas veces, ok, infinitamente. Entonces lo que le voy a poner acá es, if, si está vivo, quiero hacer esto, quiero detectar las colisiones, si no ya... Ya está, ya terminó el juego prácticamente, ya, ya perdió. No quiero seguir detectando. Entonces va a sonar una sola vez el ruido, mira. Listo. Ahí perdiste básicamente. Si querés le podrías cambiar el gráfico, puedes hacer lo que vos quieras. Yo en este caso lo dejo así, me parece fenomenal. Entonces, lo próximo que vamos a estar viendo es la generación de los tubos. Y todo esto lo veremos en la próxima clase. Épico, ahora lo que vamos a hacer es poner las tuberías, tenemos que poner las tuberías para que el personaje tenga que esquivar algo, si no va a ser muy simple, ¿no? Apretar el botón e ir por el aire. Entonces vamos a crear un nodo vacío, que le voy a llamar tuberías si querés. Y acá dentro voy a tener todas las tuberías. Las tuberías se van a ir spawneando constantemente. Entonces, más que tuberías voy a tener puntos de spawn, ok? También para lo que es la tubería. Entonces, para hacer puntos de spawn voy a usar position 2D. Le voy a poner Spawn 1 en este caso. Y vamos a ubicar el Position 2 de donde sería el punto de Spawn. Suponete que lo quiero más o menos por acá. Entonces el juego se va a empezar y va a llegar el punto de Spawn acá. Vamos a hablar de las tuberías de abajo. En realidad vamos a crear una escena de tuberías que va a poner las dos. Entonces, tenemos una tubería acá. Vamos a crear otro espacio considerable entre una y otra. Vamos a poner la Spawn 2 por acá. Y esto vos después elegís la distancia que querés que tenga fíjate que voy a ir a Transform. Y voy a tratar de... Vamos a tratar de sacarle la coma para tener un número absoluto, 324, a lo que sería 476. Si trato de hacer una cuenta, podría poner, qué sé yo, 324, podéis calcularlo si queremos a la calculadora. 324 menos 476, 152. Entonces hay 152 de diferencia. Eso significaría que voy a duplicar. Entonces lo que voy a hacer es sumarle 152 acá a la posición en X. Y fíjate, me lo lleva automáticamente. Entonces estos van a tener una distancia de 152. Vamos a crear 6 así. Duplicamos. 152. Esto es posible lo tenés que ver en el juego a ver si te queda bien ese valor. Es cosa de ir adaptando. Y vamos a sumar acá. 152, Entonces todos están a la misma distancia. Fíjate los puntos de spawn. Acá donde me va a quedar las tuberías. ¿ok? Excelente. Fíjate que son 6 puntos de spawn que van a spawner entonces los tubos. Ahora la cuestión es que yo lo que quiero hacer es generar estos tubos. No una escena nueva probablemente. Entonces lo que voy a poner acá es una escena 2D. Y vamos a ponerle por ejemplo. Eh, puede ser un posición 2D si querés. Pero le voy a poner tubo. Ese que es tubo superior. ¿no? Vamos a crear primero el tubo superior. El tubo de arriba. Entonces lo que tenemos que hacer. Puedo crear entonces un cuerpo. Como no se van a mover nunca los tubos. Que sea estático. Adentro lo que voy a poner es un sprite. Que va a ser la imagen que lo va a representar. Vamos a cargar entonces. Vamos a ir acá. Y cargamos la tubería. Listo. Adicionalmente a esto tengo que crearle. Un cuerpo para que detecte la colisión. Entonces vamos a crear acá. El cuerpo. Un collision shape. Rectangular a lo que le damos la dimensión adecuada, listo. Esta es la, super la tubería superior. Voy a guardar escenas y voy a poner tubo S. ¿Ves? Listo. Entonces, el tubo superior es así y yo el tubo inferior es lo mismo, pero rotado 180 grados. No hay nada raro. Entonces, lo que voy a hacer directamente ahora ya puedo proceder a crear algo que contenga los dos tubos. Ok. Entonces voy a crear otra escena nueva que se va a llamar tubería. Que va a incluir entonces el superior y el inferior. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, vamos a cargar las escenas entonces. La que tenemos tubo superior y voy a cargar otra nueva acá. Que va a ser lo mismo pero rotado entonces unos 180 grados. ¿ok? Y ahora le podemos poner si queremos una distancia. Vamos a tratar de ver ahora qué distancia elegimos en este caso. Voy acá y me llevo el superior. Fíjate y listo. Si querés puedes tratar de buscar más o menos que tenga el mismo eje en X. Fíjate, position 0 es este. Y este tiene que estar a position también 0 lo queremos. Listo, ahí tenemos los dos alineados. Bueno, no te preocupes por la altura porque siempre vamos a modificar uno. Entonces va a ser diferente. Si bien vas a tener que fijarte en una de estas cosas, ahora lo vamos a ver bien. Ahora, algo muy importante es que cada vez que pase por acá le vamos a querer dar puntos. Así que nos conviene ya poner algo. Y no puede ser colisionable, pero sí tiene que detectar que ingresó un cuerpo. Entonces vamos a poner un área. El área es un cuerpo que no va a ser colisionado, entonces... Pero si va a tener una figura de colisión, porque es donde se ingresa, tiene cierta figura, ¿no? Entonces vamos a crear un rectángulo. Vamos a arrastrar el área más para arriba. Vamos a trabajar con esto. Hacerlo un poco más finito. Tratando de que coincida lo más posible en los dos puntos, ¿ok? Fíjate, entonces ahí vamos a tener un aproximado. ...de lo que sería donde va a pasar y tener los puntos. Adicionalmente a esto... ...lo que voy a querer... ...cuál va a ser mi lógica de los tubos. Vamos a hacer esta lógica. Yo voy a tener los cinco tubos, ¿ok? O 6, Acá está el pájaro. El pájaro lo que va a hacer... ...la cámara va a entrar en este tubo... ...y se genera, ¿ok? Está todo bien acá. Ahora, una vez que pasé estos tubos... ...suponete que el pájaro está acá... ...este tubo va a salir de pantalla. Fíjate que este que está acá... ...salió de pantalla... Al salir cada tubo de pantalla voy a hacer que se reposicione ahí adelante, entonces siempre se va a reposicionar cada vez que salga un tubo de pantalla, se va a reposicionar adelante del otro, adelante adelante, y entonces se van a estar regenerando de forma infinita los tubos, esa va a ser la estrategia que yo en este caso voy a usar, no es que no puedes usar otra estrategia, si quieres usar otra estrategia, bienvenidos bienvenidosos, en este caso yo voy a usar Visibility Notifier 2D, ok? para avisarle entonces con una señal cuando entro y cuando salgo de pantalla. Y ahora desde luego lo que tenemos que hacer es agregarle un script a esto, porque acaba de recibir entonces la notificación les vamos a avisarle cuando salgo de pantalla le voy a avisar entonces a la tubería además cuando entro en el área también, cuando un body entró un cuerpo en el área significa que le tengo que dar puntos al player, porque significa que pasó y eso va a hacer que se acelere el juego bla bla bla, eso lo vamos a ver después. Pero ya entonces tenemos estas funcionalidades principales con la tubería, ¿ok? Ahora vamos a proceder a guardar acá. Y guardamos lo que es la tubería completa. Ahora, como sabéis, los tubos, al impactar contra el player, lógicamente van a tener que matarlo. Entonces a esto directamente le podemos poner el grupo kill. ¿Ok? Así directamente lo matan al ser detectados. Y ahora lo que vamos a hacer es estos puntos de spawn los vamos a reemplazar entonces por lo que sería los tubos que nosotros queremos en el juego. Podría haberlo hecho de entrada pero quería mostrarte la lógica de cómo vamos a utilizarlo. Entonces fíjate ahora directamente vamos a decirle tubería. Vamos a traer la tubería directamente a lo que es esto. ¿ok? Fíjate más o menos tenemos que tratar de calcular en base a donde cae el centro y dónde queda esto en el centro. Ahí está. Tenemos el eje Y aproximado, ¿ves? Es porque hago todos los cálculos. Tenemos el eje Y aproximado, entonces lo que vamos a tratar de hacer acá es copiar lo que es el eje Y. Y vamos a tratar de duplicar estas tuberías. Y ahora sí, laburar con lo que sería todas las tuberías más o menos a la misma altura en el eje Y. Y acá es donde vos podés arreglar lo que es la distancia también. Para ver si más o menos está... Fíjate que como estoy manejando muchos datos, es bueno que yo haya posicionado más o menos esto ya definido. Porque si no tendría que tener en mente el eje X también, hacer el cálculo y demás, te volvés loco. Pero todo depende de la comodidad de uno, ¿eh? Y de las facilidades que vaya teniendo. Yo con esto, fíjate que no voy a tener inconveniente. Puedes acercar más los tubos si querés, como te repito. Va a depender de la dificultad también del juego. Y la flexibilidad más que nada. No, Vamos a duplicar el último. Y lo ponemos ahí. Listo. Entonces por ahora tenemos estos tubos. Fíjate. Vas a ver que van a tardar en aparecer un poco. Pero están acá. ¿Ves? Ahí perdés directamente si chocas contra el tubo, lo cual es adecuado. Ahora. Lo que vamos a estar haciendo, lógicamente, es que los tubos se sigan creando uno atrás de otro, como te dije, con la posición. Lo cual va a ser súper importante para que esto sea infinito. Y adicionalmente, después que se reposicionen y cambien, digamos, las posiciones de los tubos, entonces lo vamos a tener un poco más arriba, un poco más abajo, y ese juego va a permitir entonces que no siempre tenga que ir en línea recta, ¿no? Todo esto lo veremos en la próxima clase. Genial, ahora lo que vamos a hacer es utilizar la lógica de cómo ir reposicionando uno detrás de otro, que se vayan poniendo uno atrás, otro, otro, otro, y así que quede infinito. Vamos a utilizar algo parecido, acá yo se me ocurrió hacer, como te digo, de cuando salgan de la cámara, que se vayan poniendo siempre atrás del último. Entonces tengo seis. Tengo una lista de 6 ¿ok? Vamos a usar lo que se llamaría pilas y colas, algo parecido, ¿no? Porque siempre vamos a estar poniendo el primer elemento al final, ¿ok? el elemento 0, porque acordate que empieza por 0 los elementos en un array, lo voy a ubicar siempre donde está el último, el menos uno sería el último, y va a tener un espacio obviamente, una distancia entre uno y otro. Eso es lo que vamos a ir haciendo básicamente, vamos a tener que manejar lo que son esto de las listas y, y pilas y colas en la lógica y además visualmente la distancia. Vamos a empezar a trabajar con esto, entonces lo que podemos hacer ya, los spawn los vamos a borrar y a tuberías le vamos a agregar un script, fíjate, que es el que maneja todas las tuberías. Al que maneja todas las tuberías, vamos a agregarle dos funciones. Primero, una que va a ser reposicionar, que se va a encargar de la lógica de reposicionarlo en el eje entonces, al final de la lista. Y después otro que me marque la altura, acordate que las tuberías eran así. Entonces yo le voy a decir, bueno, quiero hacer un azar de que se ponga un poquito más arriba o un poquito más abajo. Y entonces el player va a tener que bajar o subir, depende de cómo la tenga que pasar. Entonces voy a tener un azar, ok, entonces vamos a poner acá. Azar y le vamos a poner porque es en el I en este caso. Vos le podés poner el nombre que quieras, yo con esto me, me oriento mejor. Vamos a entonces a crear una lista de tubos. Y la tengo que inicializar, para eso tengo que agregar acá en el ready, voy a decirle que la lista de tubos... Se me asigne a hacer get tree, get nodes in group y voy a buscar todos los tubos prácticamente. Suponete que vamos a poner tubo, listo. Entonces, esto es directamente lo que es la tubería lo vamos a poner el grupo tubo, así me lo detecta automáticamente. Vamos a guardar las escenas, vamos a ir acá y fíjate que la tubería entonces tiene el grupo tubo entonces me va a detectar estos y me los va a guardar en la lista tengo toda la lista acá adicionalmente acordate que voy a querer hacer un azar en el eje y. entonces ya voy a usar la función randomize para poder obtener números al azar después vamos a ver cuando lo, lo empleo todavía primero vamos a reposicionar pero ya quiero tener preparadito esto entonces cada vez que salga un tubo de pantalla va a llamar a la función reposicionar ok entonces que voy a ir a tubería y decirle que cada vez que salga va a llamar a reposicionar. Ahora, reposicionar le corresponde a este. Entonces le podría poner get parent. Reposicionar. Pero como queremos hacerlo bien esto. Directamente. Vamos a tratar de poner a tuberías. Tube se va a llamar este. Es el, el que maneja todas las tuberías. Entonces directamente lo que vamos a hacer es poner get tree. Get Nodes in Group, tu, el elemento 0 que es la única tubería que, que, tube que hay, y llamamos a reposicionar, entonces ahora sí se va a reposicionar una vez que salió de pantalla, ok? Nice. Entonces, se llamó reposicionar, lo que va a hacer reposicionar, como te digo, es que el tubo número 0, que es el primero, siempre vaya al final, entonces lista tubos, elemento 0, quiero cambiar la posición, ok? Y sería la posición en el eje X. Con respecto a que al último. Para acceder al último elemento le voy a poner menos uno esto. Y lo que quiero obtener del último es la posición en X. Ahora si yo lo pongo en el último. Se va a poner encima del último. O sea fíjate estaría moviendo a este acá. Entonces todos en algún punto se pondrían acá arriba. Y listo termino la partida. No yo quiero que haya una distancia. Que le voy a llamar offset. Y voy a poner acá la variable offset export float bar offset x para que pueda configurar el offset ok y acuérdate que teníamos una distancia de 152 más o menos entre cada tubería entonces yo el offset, si querés lo podés calcular de nuevo, yo le voy a poner 152 para que entonces el espacio que haya entre una tubería y otra sea 152 listo y entonces lo que le voy a decir acá es que quiero que se sume 152 o el offset en este caso si querés puedes poner el número estático, yo le puse dinámico para que lo puedas configurar como vos quieras. ¿Ok? Hasta ahí se configuró. Ahora, la cuestión es que esta tubería se llama 0 y por más que yo la mueva acá atrás se va a llamar 0. Entonces, al salirse otra de pantalla me va a volver a recomodar la tubería 0, que es esta. Nunca me va a recomodar la siguiente y la siguiente. Entonces lo que tengo que hacer es tratar de ir recorriendo elemento por elemento. Tenemos varias formas. Podemos hacer un recorrido de 0, 1, 2, 3, 4 o hacer que, además de esto, la primer tubería pase a ser la última ahora. Entonces ahora esta sería la cero y es lo que voy a tratar de hacer ahora. Entonces vamos a usar lo que sería pilas y colas. Le voy a hacer lista tubos, y lo que le voy a hacer es hacerle un pushback, que es agregarle atrás al final de la lista. ¿Qué le voy a agregar? ¿Qué elemento? Le voy a agregar elemento de la propia lista extraído del frente, pop front. Entonces le elimino el elemento del frente, para asignárselo atrás. Ok, el hacer pop está eliminando la parte de obtenerlo. Listo. Entonces siempre voy con el siguiente, siguiente, siguiente, siguiente. Y bueno, además de todo esto, va a tener que hacer entonces después el randomize en I. Pero fíjate que acá yo le había puesto que lo reposiciones si entra en el área. Yo en este caso, como te digo, al revés voy a querer hacer. Lo del área lo vamos a dejar después. Fíjate que lo tengo mal en la tubería ahí, por eso está pasando esto. Le vamos a dar un poco más de velocidad para testear al, al player. Pues si no, no termino más. Fíjate, ahí se generó otra. Ahí se generó otra. Ahí se generó otra. Fíjate que constantemente se están generando. eh. Ahora faltaría que se generen a diferente distancia. Pero observa que estoy generando tuberías de forma... No procedural, pero algo así. Vamos a decirle. Así que bueno, ahora lo que quedaría... Es directamente hacer que se posicionen en diferente altura para darle un dinamismo diferente y todo esto lo veremos en la próxima clase. Ok, Lo que vamos a estar haciendo ahora es generar el azar para que la tubería vaya más arriba o más abajo. Primero que nada tengo que hacer que se llame la función de azar, entonces ni bien empieza el juego voy a tener que hacer que las tuberías estén a diferente altura primero que nada y cuando se reposicionan también van a cambiar de, de altura, okay? van a hacer este azar de altura. Ahora, fíjate que acá, está bien, acá me lo hace para la tubería, suponete. Va a llamar a esa tubería en específico. Pero le tengo que pasar el tubo que quiero hacerle el azar. Entonces lo que le voy a decir acá es tubo. Y acá lo que le quiero decir directamente es que quiero el último tubo. Siempre que reposiciono. Entonces lista, tubos. Quiero el último tubo, que, que era el primero antes, hacer ese azar nuevamente. Ahora, fíjate que acá, directamente... Quiero hacerlo con todos los tubos. ¿Cómo voy a hacer? Bueno, voy a recorrer entonces for i e in lista tubos. Y lo que vamos a hacer es pasarle el elemento i e, que es cada tubo individual recorrido. Listo. Ahora tenemos que ver entonces qué es lo que va a hacer esta función de azar e. Y lo que queríamos es hacer un número al azar entre tal y tal número que me permite identificar la posición. Ok, imagínate, yo tengo acá mis tubos. Están en la posición, todo este elemento que los contiene está en la posición 0, 0 suponete, en, en el eje Y. Entonces yo quiero hacer un azar que pueda tocarme, qué sé yo, 3, 10, lo que sea. Entonces automáticamente va a estar en otra posición. Si está en 3 va a estar más abajo, más arriba, etc. Esto sería como una tirada de dado, ok. En randomize al azar va a ser la posición que voy a sacar. Tengo que tener límites obviamente entre el azar porque si me toca 1400 va a desaparecer del juego el tubo ¿ok? entonces para tener estos límites de azar vamos a ponerle acá vamos a crear acá un export int límite vamos a poner variable límite azar y max ¿ok? un máximo y un mínimo tengo que tener ok listo tenemos mínimo y máximo si queréis voltear los valores para tenerlo más organizado entonces lo que voy a hacer acá es ir a tuberías y fíjate, puedo configurar ya el mínimo y el máximo que vamos a utilizar. Yo voy a probar acá con 150 y acá voy a probar con 62. Por una cuestión de que ya estuve haciendo testeos. Pero vos puedes encontrar el número, fíjate, es la posición. Vos tenés que ir probando posiciones. Vamos a ir viendo ahora de todas formas, ¿eh? porque no hay que fiarse. Como la cámara va en diferentes posiciones, puedo ir obteniendo diferentes resultados. Pero aproximadamente vos tenés que ver entre qué valor y qué valor querés la posición. Fíjate, acá tenemos la posición y... Fíjate que ahí está entre 93 y si queremos un valor decirle puede ser hasta 6, ¿no? O un poco menos. 34. Puede ser entre 93 y 34. Suponete, vamos a tratar de aprovechar ese valor. 93 y 34. 34, 93. Listo. Ahora entonces va a ser un azar entre esos dos números. Ok, entre el mínimo y el máximo. Entonces voy a hacer la función rand integer, que es para hacer con un número entero, porque es lo que tengo acá, y le voy a poner entonces límite, azar y máximo, y ahora voy a querer el mínimo, sumarle, ok, límite, azar y mínimo. También tenés rand range, que es otra función de God que te permite con un rango, pero eso es con un float, que no está mal, también lo puedes usar tranquilamente. Entonces acá me generó un número al azar, pero ¿qué está haciendo? Nada con el número o al sea, azar, queda ahí perdido. Entonces lo que le voy a decir es que el tubo que recibí, quiero que su Global Position en el eje Y va a ser igual a este número que obtuve al azar. Entonces observa lo que vamos a tener ahora, son tubos posicionados en diferentes alturas. Fíjate, bueno ahí perdí, porque tengo los tubos muy juntos quizá, eso cada uno lo puede hacer. Eh, a diferente altura le puedes hacer un, abrir un poco más. De todas formas, ahí como se puede observar está bastante bien. Así que con esto ya tenés el sistemita. Ahora lo que vamos a estar viendo es cómo generar puntos. Y más que puntos, también ir incrementando la velocidad cada vez que entra en este área. Pero todo esto lo veremos en la próxima clase. Bueno gente, lo que vamos a estar haciendo ahora es cómo detectar que el pájaro pasa por acá y agregarle puntos entonces. Todavía no se van a exhibir en pantalla. Vamos a ver la lógica. Exhibir en pantalla... Vamos a usarlo en otro video, eso, porque ya requiere interactuar con la interfaz y eso prefiero separarlo un poco, así no, te, no te, se confunde nadie, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer directamente es ir a lo que es la tubería esta, donde entrábamos, fíjate. Y le voy a poner que quiero llamar del main, vamos a tratar de obtener el main. Todavía no lo tengo en ningún grupo, el main. Puedo crear un singleton si quiero manejar la información, fíjate mi tutorial de singleton en YouTube. Eh, y le voy a poner la función agregar puntos, ¿ok? entonces si entra un cuerpo va a agregar puntos. Entonces al main le voy a crear un script que tiene una función entonces que se va a llamar agregar puntos y va a ser llamada como te digo. Ahora el main lo tuve como grupo y no tengo, por ahora no lo puse en ningún grupo, lo tengo que poner en el grupo main, ahí está, excelente. Si querés también lo podrías haber hecho acá en el nodo de tuberías, pero me gusta tener todo separado como objetos que cada uno tenga su función. Por eso estoy tratando de separar en diferentes cosas, ok. Entonces el main va a manejar el juego. Y por eso maneja el sistema de puntos. Adicionalmente a esto voy a querer reproducir un efecto de sonido. Que es el de los puntos, ¿ok? En este caso. Fíjate que nosotros teníamos 3SFX. El tercero entonces va a ser el de agregar los puntos. Ok, ahí está. Perfecto. Ahora, adicionalmente a esto, vamos a tener que ver qué hace agregar puntos. Bueno, entonces acá lo que voy a hacer es crear una variable que se va a llamar puntos, va a valer 0 inicialmente. Y lo que vamos a decirle es que agregar puntos va a hacer que puntos incrementen 1 primariamente. Segundo, otra cosa muy interesante es que vamos a querer incrementar la velocidad del juego, ¿ok? Pero antes de eso vamos a volver a la tubería y fijarnos que por las dudas queremos que el cuerpo que tiene que entrar tiene que ser del grupo player, ok, porque si no puede entrar a ver si es un juego con enemigos, otra cosa te le puede detectar en este caso no porque Flappy Bird, va a entrar nada más el pájaro pero bueno, por las dudas, vamos a ponerle acá en el grupo verde al pájaro porque esto ya depende de lo que vos quieras hacer, no, yo te estoy tratando de dar lo más completo posible esto entonces si esto está en el grupo verde quiere decir que es el player el que entró, y si sí, le vamos a hacer esto si no, no vale la pena darle punto porque es otro objeto, listo Ahora adicionalmente queremos la velocidad afectar y para esto voy a tener que en el player tener una velocidad de desplazamiento extra, ok. Vamos a poner un export float bar velocidad incrementar, ok. Esto es la velocidad que se va a incrementar entonces cada vez que pasamos 10 tubos suponete. Vamos a tratar de hacer con 10 tubos que se incremente la velocidad y la podemos configurar desde acá inicialmente. El primer valor que le voy a dar va a ser 5, o sea que se va a ir incrementando de a 5 la velocidad, entonces, cada vez que pase 10 niveles, yo quiero que se agregue esta velocidad, ¿ok? Cada vez que pase 10 tubos, digamos, 10 puntos. Entonces voy a volver acá al main. Por ahora le voy a decir que siempre, que cada vez que pase un tubo se le agregue, ¿no? Entonces voy a agar agarrar el pájaro. Get nodes in group bird. El único pájaro que hay. Y lo que le voy a decir es que... Quiero que su velocidad de desplazamiento... Fíjate que era la variable velocidad de desplazamiento a la que se movía. Quiero que se le sume velocidad de incrementar. Ok, entonces vamos a decir que quiero que se le incremente por exactamente lo mismo: velocidad incrementar. Listo, entonces se le va a sumar 5. Cada vez que pase uno, se le va a sumar 5. Vamos a ponerle velocidad inicial nuevamente 50. Vas a ver ahora cómo al pasar el tubo se le van a incrementar velocidad un poco en el otro se va a incrementar otro poco. De a 5 va a ir incrementando, fíjate. Bueno, ahí observamos básicamente entonces cómo incrementó. Ahora lo que voy a querer hacer es que cada 10 niveles pase esto. Entonces lo que puedo hacer es dividir los puntos por 10. Y si el resto me da 0, significaría entonces que estamos en condiciones de decir que Pasó 10 niveles, ok. Cada vez que me des el resto 0, la de la división significa que pase 10 niveles. Entonces le voy a poner si, sí, puntos dividido 10, el resto es 0. Entonces lo que voy a querer hacer es incrementar, ok. Vamos adicionalmente a agarrar las tuberías y las voy a separar un poco porque la verdad que está bastante difícil. Si no, poner un poco por acá, otro poco por acá y el área le incrementamos un poco más, ves esto ya es cuestión de que cada uno lo haga a ojo y gusto para poder notar el efecto lo que voy a tratar de hacer es que trate de dividirme por 2 ok, vamos a empezar con algo simple y que el resto sea cero. entonces ahí va a aumentar la velocidad, y lo que voy a decir es que la velocidad que quiero que aumente sea mucha, así lo puedo notar realmente que la velocidad está aumentando, entonces suponete velocidad incrementar 25. Listo, vamos a guardar y vamos a testear. Entonces, al pasar el primero no va a pasar nada, pero al pasar el segundo sí se va a incrementar drásticamente. Ok, ahí tengo puntos 1, puntos 2. Ves, mira, mira cómo aumentó. Ahí tengo, y ahora va a aumentar otra vez. Ves, mira. Fíjate cómo fue aumentando, ¿ok? Entonces, vamos a volver a dejar en 5 en este caso, como te digo. Y esto va a quedar en 10. Cada 10 tubos, esto ya queda a tu gusto. Yo cada 10 tubos voy a hacer que incremente la velocidad. Si querés, puedes tener un límite de velocidad. Le puedes poner if. Eh, velocidad de desplazamiento llega a tal. Listo, que quede ahí, que no se incremente. ¿Ok? Por ejemplo, le puedes poner... Si esto da esto. Y... Velocidad de desplazamiento es menor a lo que sería, no sé, 100, ¿ok? Entonces sí que sigue incrementando, ¿ves? O sea que llegaría hasta 100 el máximo de velocidad. En este caso. Vos le podés poner el que vos quieras. Yo te estoy mostrando como para un ejemplo. Entonces, como podés ver ahí, lo que tenemos es el sistema de tuberías... Tenemos los puntos, los sonidos, tenemos prácticamente todo. Lo que vamos a agregarle ahora es que se vea en pantalla los puntajes. Y todo esto lo veremos en la próxima clase. Bueno, amigos, bienvenidos. Vamos a estar entonces haciendo la parte final que va a ser mostrar en la interfaz los puntos. Y también cuando gana y pierde el jugador. Simplemente eso, exhibición no de todo esto de los datos en la guía, en la interfaz. Entonces vamos a crear acá. Tiene que estar siempre delante de la pantalla la guía. Entonces para eso hay algo que se llama Canvas Layer. ¿ok? Vamos a tener lo que se llama Canvas Layer. Ahí está, fíjate. Le voy a poner a esto como nombre guía. Entonces esto siempre va a estar frente a la pantalla. Ahora, adicionalmente al Canvas Layer lo que quiero es tener dos textos. Un texto para los puntos y otro para perdiste. ¿okay? Cuando termino la partida. Entonces lo que voy a poner acá directamente es ponerle un label... Y este va, se va a llamar win-lose, que es ganar o perder. Y vamos a crear otro label, que va a ser puntos. Si querés le podemos poner un grupo a cada uno, aunque directamente a la guía le voy a poner un grupo. Y directamente obtengo la guía y luego los hijos de la guía, en base a eso. Entonces, primero que nada, podemos determinar un tipo de letra, si querés. Vamos a seleccionar, si querés. vamos, Fíjate, seleccioné los dos voy a tratar de darle un font personalizado, que hay ¿ok? un tipo de letra personalizado entonces le voy a poner new dynamic font, editar y fíjate que voy a proceder a cargar acá mi propio font tenemos del Flappy Bird, elegí el font que a vos más te guste listo y lo más importante acá sería el tamaño vos acá podés jugar con el tamaño que vos quieras, podés ir testeando como ves el tamaño eh, para testear, bueno, fíjate Acá estoy poniendo letras, fíjate. Y se puede ver claramente que van a ocupar bastante. Ahora, entendé que el HUD... Fíjate que acá tengo mi cámara y todo lo que es la guía es esta otra línea violeta. Fíjate que hay otro cuadro violeta muy pequeñito acá. Ese otro cuadro violeta, quiero decir que las líneas son muy pequeñitas, es el cuadro donde va a estar la guía. Entonces yo tengo que posicionar ahí los elementos. Entonces, fíjate, voy a arrastrar. Si lo pongo ahí, fíjate que acá está mi cuadro, estaría en el centro esto. ok. Si querés ver mejor el cuadro, lo que puedes hacer es ir a ajuste de proyecto directamente y poner fondo negro. Entonces directamente vas acá abajo en Rendering, Environment, y le pones negro, fíjate. Con esto vas a ver que la línea se puede apreciar un poco mejor, ¿ves? Obviamente acá va a coincidir con el otro fondo, así que bueno. En esta parte sí no tanto, pero ya tenés una noción. Acá es la parte superior de la línea. Entonces, ganar o perder lo voy a poner en el centro. O sea, si ganaste o perdiste en el centro. Y el tamaño va a ser bastante grande de la letra, entonces... Vamos a decirle que en este caso lo que quiero es que el font size en los dos, en realidad, aunque como están tomando de la misma dato, quizá lo autoduplique esto, pero fíjate que voy a querer un tamaño de letra bastante importante, ¿no? 64 esto, vos andas probando cuál te gusta entonces suponete que acaba de decir, suponete que diga ganaste, se va a ir entendiendo así, ganaste mayúscula, ok si querés puedes personalizar el el tipo digamos de color que va a tener font color le vamos a poner negro aunque vos podés ponerlo cualquier otro color te conviene a un poco siempre excelente entonces vamos a tener will luz ahí y vamos a tener los puntos arriba de todo los puntos van a estar acá arriba texto no quiero que diga ningún texto al principio no se va a ver absolutamente nada ok puntos entonces va a estar acá arriba y ahora vamos a proceder a ir cargando los datos entonces yo cada vez que agrego puntos quiero que puntos se actualice, ¿ok? Puntos al principio va a valer 0, así que texto 0. Listo. Vamos a darle play para ver si el dato cero está ahí arriba. Fíjate, ahí tengo 0. Si querés podés ajustar un poco más o ponerle layout. Fíjate que en layout podemos ponerle centro superior. Entonces va a estar arriba, el centro superior de la pantalla, ¿ves? Listo. Windows, si querés le podés ponerle centro directamente de lo que es toda la pantalla. La cuestión es que el texto va a empezar de acá, hacia la derecha, así que quizá te convendría poner un poco más a la izquierda. Ahí está. Entonces, tenemos los puntos. Vamos a actualizar esto. Para actualizar tengo que obtener la guía, entonces lo que voy a hacer es ponerla acá. Guía. O puedes poner getTree. Si quieres hacerlo un poco más dinámico, pones getTree. GetNodesInGroup. Guía. Y de este... Le pones getNode y acá vamos a obtener lo que es puntos. El texto de puntos lo vamos a reemplazar entonces a la cantidad de puntos que tenemos. Entonces en este caso tenemos puntos, pero puntos es un valor, es una variable numérica. Nosotros tenemos que transformarla a texto, a un string. Entonces fíjate que con este cast lo transformamos directo. Bueno, fíjate que yo lo estoy poniendo de todas formas acá y esto es cada vez que pasa 10 veces. Yo quiero que siempre sume puntos, entonces lo que voy a poner acá es fuera lo puedes poner a continuación de esto o extraído afuera de lo que es el if ok, del bloque así que fíjate, vamos a probar ahí y te vas a encontrar con este resultado mira, 1 parece un 7 pero es por el tipo de letra 2, ves por eso tenés dos fuentes para jugar o podés descargar más fuentes ¿eh? eso vos elegís la fuente que quieras pero observa cómo funciona bien otra cosa que estoy notando por el sonido que probablemente no lo escuche porque lo estoy desactivando. Es que tenemos, fíjate, está bien, reproduce el sonido 3. Fíjate entonces la tubería reproduce el sonido 3. Y sería el sonido 2 el que quiero hacer que reproduzca al pasar por el área. Te vas a dar cuenta entonces que al pasar por el área va a ser un sonido de que efectivamente tenemos un punto extra. Puedes trabajar con los volúmenes y demás. Como te digo, si cliqueas acá, tenés acá el vol volumen dB Está en cero, que es lo normal, pero le puedes reducir un poco, ¿ok? Y si no, afectar directamente de los archivos originales. Otro extra que vamos a hacer, ya tenemos los puntos en pantalla, lo que vamos a hacer es ponerle game over si ganaste o perdiste, ¿ok? Ganar no se puede de momento, sino perder, así que en este caso sería perder. Bien, entonces lo que voy a hacer es en el main, voy a crear una función que se va a llamar fin del juego, ¿ok? O game over le puedes llamar si querés. Entonces lo que voy a hacer directamente es obtener el GUI, que lo voy a hacer de la misma forma que es TRIGATE GROUP GUI. Y de la GUI en este caso quiero obtener el otro nodo, el que es el texto de GANAR O PERDER. Y que diga FIN DE LA PARTIDA, puede ser. Puede ser lo que vos quieras, ¿eh? de cierta forma. Y ahora lo que vamos a querer es que diga este mensaje por, no sé, 5 segundos y luego reempiece todo el juego de nuevo. Entonces lo que voy a hacer es, primero... Esperar 5 segundos. ¿Cómo hago esto? Le voy a poner shield. shield. Get tree. Creamos un timer. Un temporizador de cuánto. Y bueno, eso va a depender. 5 segundos en este caso. Y que cuando termine. Por eso le mandamos la señal timeout. Cuando termine va a ejecutarlo de abajo. ¿Qué va a pasar abajo? Bueno, se va a recargar toda la escena. Para entonces empezar el juego de nuevo. ¿okay? Entonces lo que puedo ponerle es. Get tree. Reload. Current. Sin listo, entonces al perder voy a tener 5 segundos y recarga la escena. Esta, ok. Ahora, esto va a pasar el fin del juego cada vez que el personaje choca y muere. Ok, fíjate, por ejemplo, acá en kill automáticamente va a suceder eso. Entonces, voy a tener que obtener el main get tree get nodes in group main y vamos a llamar a la función del main. Fíjate que se va a llamar entonces fin juego. Listo. Perfecto. Fíjate que se ejecuta si está vivo, por lo tanto se va a ejecutar una sola vez, lo cual es adecuado, porque si no se estaría ejecutando y después te queda ese timer de 3 segundos un montón de veces. Mira, fíjate, voy a hacer que muera ahí. Fin de la partida. Hacemos un 2, 3, 4, 5 y empieza la partida de nuevo. Buenísimo, y ahora sería cuestión, ya con todos los elementos que te di, vos podés pulirlo para tener diversos sistemas de puntaje, querés ponerle moneditas en el aire, le pones moneditas en el aire, querés hacer que sea por tiempo, lo haces por tiempo, eh, tenés muchas alternativas, la verdad. Así que, gente del mundo, gracias por estar ahí, gracias por adquirir el curso, y nos seguimos sintonizando en la próxima.